es bastante sencillo, no muchas personas se suscriben al canal y si te gustaría que se hiciera más de este tipo de sorteos no te olvides en hacerlo, así que ya sabes, adelante y bienvenido a Muy este buenas día. a todos amigos y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en WoW Classic, en esta ocasión vamos a estar mostrando cómo sacar 500k de ragol por hora mediante el farmeo de sala 7 que se encuentra pues en tumbas, bueno iba a decir tumbas de maná, pero en realidad se encuentra cerca a Shatra, no, este es un farmeo de de Daburden Crusade, ojo es un farmeo de LK pero es en la expansión de Daburden Crusade y básicamente esto nos permite hacer bastante oro porque como ya somos nivel 80, los enemigos son nivel 67, 68 pues caen fácilmente se pueden hacer packs de 5 5, de 6 en 6 y de esta manera poder sacar bastante ragol, es un proceso bastante simple, no requiere de mucho equipo pero entre más equipo como siempre el farmeo sería mucho mejor por cierto si se preguntan cuál es el addon que está a la derecha se llama kiwi este farmeo es con paladín se puede hacer con otras clases pero el paladín sería el más ágil otro sería el caballero de la muerte o guerrero pero el paladín sería el mejor en este caso es un paladín que está haciendo packs pequeños tener mucho cuidado con los enemigos que invocan totens ya saben que estos te controlan no recuerdo muy bien si te controlaban estando solo pero igualmente vale la pena correr el riesgo simplemente evita cuando aparezca no hacer todo el daño que puedas y de esta forma ejecutar el farmeo lo más rápido posible Posible. Es un proceso bastante sencillo Porque solamente consta de hacer toda la estancia Completando toda la estancia Ya estás haciendo la actividad sin ningún problema Y lo mejor es que es un farmeo fácil de realizar Ojo que como pueden apreciar Hay 31k de vida por parte del pala Para tener dicha cantidad de vida Ya saben, ¿no? equípense bien Usen pergaminos Usen todo lo que les permita aumentar el aguante Para que sea más cómoda la actividad Ahora, dato curioso Se ataca todo Se atacan ads, Se atacan este, jefes Tienes que limpiar absolutamente todo Tutear todo y así estarías sacando oro Pueden caer azules que puedes subastar Pueden caer materiales que puedes vender Aparecen de vez en cuando corio Aparecen también otro tipo de menas en esta zona Y ya simplemente sería de que tú agarres Y sin ningún problema eh, te encuentres y lutes todo ¿no? Si vienes con un minero Podrías sacar esos materiales sin ningún inconveniente Y repetir el proceso hasta 5 veces por hora si tú lo repites 5 veces, podrás sacar aproximadamente los 500, aproximadamente, ¿no? sino mínimo 450, dependiendo de tu suerte, porque recordar que a veces cae menos cosas, depende mucho de la suerte, pero aún así es un proceso bastante sencillo. Así que intenta hacerlo de mejor manera, por cierto, si no he comentado el equipo que necesitas, aquí lo ven en pantalla, ¿sí? Requieres de este equipo, intenta tener un equivalente. Intenta sacar lo mejor que puedas para así hacer el farmeo mucho mejor Así que bueno, básicamente ese sería el video en esta ocasión Tienes dos opciones, puedes eh, ver si gustas completo cómo hacer los packs De hecho estamos narrando el cómo hacer los packs Aquí como pueden ver se está haciendo un pack más grande de enemigos Porque como son enemigos débiles, no son esos pajaritos que no hacen nada Solo tener cuidado con las serpientes que hacen bastante daño eh, Del resto no deberías tener problemas Hacer packs de máximo 6 PJ de 6 enemigos es más que suficiente. Aunque los pequeños ya saben que pueden tener mayores libertades. Pero no se aloquen, no pulen los varios packs de enemigos pequeños, como ven, uno por uno y un par de enemigos grandes. Cuando me refiero a bichos pequeños, hago referencia a las aves, a esas aves pequeñas de color marrón. Solo tengan cuidado con ellas, ¿sí? Como pueden ver ya se limpió todo y ahora se está luteando. Entonces procedemos a hacer el siguiente pack de aves junto con los enemigos de más adelante, ¿no? Ahí como pueden ver se pulean los enemigos de más adelante eh, y bueno, en este caso no se han puleado las aves, simplemente tengan cuidado, de hecho se debieron haber puleado. Pero bueno, eh, decidieron simplemente no pulear, aunque normalmente deberías haberlo hecho, pero igualmente eh, tengan cuidado, ¿no? Eh, igualmente se pulan como dije de 6 en 6 poco a poco, mm, lo más probable es que se hayan olvidado de pulgar eso, pero ya les digo no tengan mucho cuidado, eh, ustedes háganlo, está de más decir lo que ustedes tienen que hacerlo sin ningún problema así que bueno, ahora sí, ese sería el video, como pueden ver ya están muy cerca de acabar, solamente faltarían hacer un par de enemigos más, recuerden de 6 en 6, de 4 en 4, dependiendo de qué tan fuerte sean, dependiendo de tu equipo y ya con eso podrás hacer la actividad sin inconvenientes, muchas gracias por ver el video, dejaré el link del video principal, suscríbanse también a su canal Suscríbanse a este canal para ir sacando Algo de lo adicional, y si algo no queda claro Me comentan, cuídense, hasta luego so